y bueno a todos gente que terminó el gran edificio remix también y les voy a enseñar cómo poner cómo poner el deslizamiento en aquí no en obs studios pues como estoy grabando con él va a servir también pues para comenzar la vamos tiene que crear una escena y en una escena pues la vamos a agregar Tú puedes crear una escena es agregar a texto aceptar y vamos a escribir va a escribir cualquier cualquiera pues, vamos a simular así y voy a dejar por aquí le damos clic derechos a filtro pues a filtro le damos aquí pues damos aquí deslizamiento pues le damos a aceptar le damos a dar un poquito aquí pues lo cerramos y voilà. como pueden ver ahí se van a bichar pues pueden pasar un vídeo porque es muy rápido. Pues este es todo, amigos. Espero que les guste el vídeo. A ver, su like y suscribirnos.